<risa> Espera un momento. A ver, esto, ¿vale? Para que no lo sepa, eh, hay un vídeo, ¿vale? Que es muy conocido, que es Barbería Virtual. ¿eh? Y es de un audio en 3D, ¿vale? Eh, entonces, como no había ninguno en castellano, español, pues me eh, dije, vale, pues lo voy a hacer yo en español, porque no existe. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, está aquí para su corte de pelo virtual. Está bien. Llamaré a Luigi. El a la... ver. No es el mejor vídeo del mundo. Pero por lo menos. Eh, es, el, es que es el más popular del que yo tengo. El más popular de todos. ¿no? El más visto es este: el remit de Auron Play. Luego está este. ¿Vale? Y un momento aquí me entró la risa, porque me hizo mucha gracia cierto momento Y dirás, ¿qué momento es ese? Creo que era... Era uno de una silla es que me... ¡Este, este, este! ¡Este momento! ¿Aquí? Me entró la risa Y, lo... y no paré de verlo, o sea Era tú todo... o sea No pude parar de ver este momento Mira, ¡Atención, eh! Puedo... ¡Atención! De... ¡Eso sí es verdad! Vamos a ver en total. ¿Y de las ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en coger un rotulador y adivinar el color con los ojos cerrados. Rojo, Atención a esto: el naranja, el azul, el verde. Vale, queda el amarillo y el lila. ¿No? ¿Puede ser? ¡Atención! Esto es muy épico, ¿eh? Este es el amarillo y este es el lila. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? Este es un vídeo mío reaccionando a vídeos míos. Y yo voy a reaccionar a un vídeo reaccionando a vídeos míos. ¿Sabes lo que quiero decir? Tres años. Casi. Y ahora voy a hacer casi cinco... Seis años voy a hacer. O sea, este vídeo... de hace dos. ¿Cómo va a pasar? Lo peor es que esto irá subido a Youtube y será un vídeo reaccionando a un vídeo donde reacciono a vídeos míos Así sí, buen título, buen título para el vídeo, me gusta Pero se ocupan más los auriculares que tu cabeza, ¿qué haces con eso? ¿Por qué me río así? <risa> Sofía del presente, Sofía Venta del presente del 2022. Te dejo los vídeos estos aquí y este vídeo al que estoy reaccionando también te lo voy a dejar. No me despedí del vídeo, eh. Es que la... No me despedí del vídeo. Dice. Bueno, ya termino. Corto. Y <ríe> conté. <ríe> ya lo viendo. Ahí se queda el tutorial. ¿eh? Que rellenarlo Dios, que todo. Dios, qué dolor de hoy. Lo bien que se me escucha ahora Con este micrófono Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé dónde me estás Escuchando, pero bueno Vamos con el vídeo de hoy 9, 7 5 y 3 Sabes contar muy bien, eso queda muy claro Muchas gracias por el tutorial Me va a venir muy bien para pues cuando yo haga el faro La verdad Es verdad porque no me acordaba como se hacía Así que gracias por decirme eh... No me acordaba que necesitaba diamantes. Vamos a ver. Si queréis que juegue a Skyblock 2022 o 2023, no sé cuándo verás esto, o 2024, 2021, no sé en qué año estarás. Pero si vienes del futuro, estoy en el pasado. ¿Entiendes? Y si estás en el presente. Hola, ¿qué tal? ¡No, no, no, no! ¡No son ahí!